Quiero presentar a Maeve Sulas, ella es responsable de desarrollo de la comunidad Silver Valley de Francia, acércate. Silver Valley representa un grupo de agentes únicos en Europa, reúne más de 300 organizaciones francesas y europeas de la economía del envejecimiento. Su misión es preparar y entender la sociedad para la longevidad y también acelerar el desarrollo y la llegada al mercado de soluciones innovadoras. Y Raquel, te pedía que te quedaras, porque has mencionado la importancia de las alianzas y los acuerdos de, de colaboración, y os une a Silver Valley y a un acuerdo interesante. Sí, así es. Bueno, eh, tanto las oportunidades como el reto del envejecimiento es algo común en muchos de los países a nivel mundial. Por tanto, tener una mirada internacional es, también en este ámbito es fundamental. ¿no? Y en nuestro caso, pues esta primera mirada ha sido a Francia, porque Francia eh, ocupa una, pos una posición de liderazgo en el ámbito de la Silver Economy y en este sentido Silver Valley es un agente referente por los diferentes aspectos que a continuación detallará MAEF, eh, pero sobre todo por su gobernanza público-privada y por el impulso a la experimentación y al emprendimiento. Entonces, eh, es por ello que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración eh, donde básicamente pues, eh, se, se aunan tres ejes. ¿no? Por un lado, lo que es eh, el conocimiento, el intercambio del conocimiento mutuo, eh, el impulso y la identificación de las sinergias entre las diferentes iniciativas de, de ambos lados del territorio y convertirnos en plataformas de asesoramiento y orientación para aquellas iniciativas que están en el País Vasco y que quieren acceder al mercado francés y viceversa. Yeah, gracias, Maez. Pues muchísimas más, eh, gracias, Raquel. Le voy a pedir también a Maez que profundice en esas líneas de colaboración entre eh, Silver Valley y Adinberry, pero también que nos cuente cómo potencia Silver Valley el crecimiento de la economía plateada en Francia. Adelante. Um, es carisco, uh... Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Continuaré en francés porque me resulta mucho más fácil. Muchísimas gracias. Estoy aquí para presentar Silver Valley que es el primer polo de innovación que eh, está dedicado y que se concentra en la longevidad. Eh, llevamos trabajando 10 años eh, porque hemos observado que hay un gran potencial en la Silver Economy. Vemos que de aquí a 2020 habrá un gran aumento de la dependencia. Por lo tanto, necesitamos eh, soluciones para acompañar a estas personas. Necesitamos startups dinámicas eh, que necesitan apoyo. A través de esta observación hemos creado un servicio para facilitar el acceso a soluciones adaptadas a las necesidades existentes, a la prevención, adaptación... Eh, para que las personas puedan vivir en su casa hasta que pierdan totalmente su autonomía, todo lo posible. Contamos con distintos servicios, tenemos estos tres ejes principales de trabajo, lo que queremos en primer lugar es eh, eh, reunirnos, queremos... Eh, eh, ayudar a las empresas, ya sean grandes empresas o startups, eh, queremos que amplíen eh, su campo de acción, queremos eh, intercambiar conocimiento, organizamos actividades, eh, reuniones entre grandes grupos y startups en las que pueden compartir conocimiento, consejo, dificultades a las que se enfrentan y así puedan ayudarse. Contamos con experiencia, porque las startups necesitan ayuda respecto a distintos temas. Entonces, nuestra, las startups que son miembros de, de Silver Valley eh, tienen ese asesoramiento. El segundo eje sería lograr el éxito. Eso sabemos que es necesario. Tenemos que probar los proyectos para ver si pueden tener éxito. Silver Valley ayuda a los proyectos a desarrollar eh, una visión de 360 grados. Tienen que conocer sus problemas, sus necesidades y nosotros lo que hacemos es dar apoyar a esas startups y a esas empresas, a través de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, porque conocemos nuestro ecosistema. Esto lo hacemos a través de un sistema que permite compartir experiencias, que mencionaré más adelante. Y como ha dicho Juan Carlos y Adin Berry lo que queremos es que las personas mayores estén en el centro de estos proyectos. entonces eh, nosotros organizamos eventos, actividades eh, para responder a las necesidades de las personas mayores eh, de nuestro entorno, que son más de 9.000. Eh, este es el tercer eje que vemos aquí, descubrir a descubrir esas personas entre 60 y 90 años, acompañarles cada día y eh, obtener soluciones que se adapten a todas estas personas mayores. Entre 9.000 personas hay distintas categorías y distintos casos que debemos conocer. Para ello hay que descubrir todos esos casos, eh, desarrollar distintas herramientas. Nos contamos eh, con esa, algunas de esas herramientas para acompañar a las empresas. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de contenido en nuestro sitio web con documentos, infografías, que explican nuestros, eh, nuestras actividades. Tenemos un estudio que se llama La Francia de los Senior, que está disponible en nuestro sitio web. Es un estudio que invito a consultar, porque el objetivo es entender sus problemas, eh, entender cómo las personas mayores viven el día a día, a qué se enfrentan ver eh, cómo es su recorrido eh, hasta que llegan a una residencia, por ejemplo. Conocer más, descubrir en definitiva. Me gustaría ahora centrarme en Francia. Hemos visto que hay cuatro mercados de silver economy. Eh, creo que en todos los países es eh, parecido. No podemos comparar una persona mayor eh, de sesenta y pico que, con una persona de noventa y tantos años que ya es más dependiente. Entonces, necesitamos adaptarnos, eh, adaptar la acompañamiento y, la, y las ayudas. Queremos avanzar en este sentido. En Francia, el 20% de la población francesa eh, necesita eh, apoyo, un apoyo que no, se, no genere estigma en absoluto y que les permita eh, ver cómo va a ser su futuro, porque estas personas ya han, vido, ya han visto perdón, a las personas mayores que ellas cómo han ido perdiendo eh, su eh, independencia y autonomía. En segundo lugar, eh, nos centramos en eh, un volumen de, de, que representa el 9% de la población francesa que ya tiene una dependencia. El tercer mercado sería la gestión de la pérdida de autonomía ligada al envejecimiento. Cuando hablamos de senior. Pensamos precisamente en esto, en personas mayores que no tienen autonomía física cognitiva, que necesitan vigilancia y acompañamiento diario. En realidad solo representan a dos millones de personas en Francia, el 2% de la población francesa total. Y el 20% de estas personas tienen más de 85 años. Cuando se crea eh, una nueva empresa, tiene que tener en cuenta eh, los distintos mercados. Estos tres mercados que he mencionado para desarrollar soluciones eh, pertinentes. Eh, me gustaría hablar ahora de eh, distintos elementos. En primer lugar, las personas mayores y eh, el ámbito digital. Hemos observado que muchas personas mayores se sienten cómodas en el mundo digital y en cinco años van a sentirse cómodas utilizando una solución que utilice, por ejemplo, una tablet. Están Totalmente eh, dispuestos a aprender, son capaces de hacerlo y desde luego son capaces de utilizar la tecnología para permanecer en contacto con sus eh, familiares. En segundo lugar, tenemos que pensar en los servicios personalizados, en la formación. Hay muchas necesidades muy diferentes aquí. Y por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la demanda. En tercer lugar, quisiera mencionar la ayuda a domicilio, la adaptación al domicilio. La mayor parte de las personas mayores quieren quedarse en su casa, quieren vivir en sus casas y cada vez se crean más soluciones para permitírselo. Puede haber diferentes eh, soluciones, se pueden compartir... Eh, viviendas entre personas que pertenecen a distintas generaciones eh, o de la misma generación, de la misma edad, pero existen, como digo, muchas eh, alternativas diferentes a la mera institucionalización del envejecimiento y las residencias, en definitiva. Creo que también tenemos que adaptar el transporte común, los carriles bici, para que todas estas personas mayores puedan permanecer móviles, sean móviles y tengan su movilidad. Eh, queremos eh, también desarrollar una alimentación personalizada que permita vivir más tiempo en eh, una situación saludable. Aquí vemos una, eh, un gran crecimiento de los complementos alimentarios, por ejemplo. Estos seis puntos me parecen esenciales. Voy a hablar todavía más rápido porque no me queda mucho tiempo. Eh, ¿Por qué estamos aquí hoy eh, representando a Silver Valley? Porque estamos trabajando con Adinberry. Todos queremos proponer, ofrecer soluciones útiles, pensadas para las personas mayores, por y para ellas. Hemos firmado un acuerdo de colaboración para eh, que pueda haber empresas españolas que vengan a Francia, que tengan ese acompañamiento, para que puedan entender el ecosistema. Es muy difícil llegar a un nuevo país sin conocer los agentes, los ecosistemas existentes. Deben conocer también la, las posibilidades de financiación, los posibles usuarios para probar sus soluciones. Y eso no es fácil no es fácil ni en españa ah, ni en francia ni en ningún sitio todo esto, por lo tanto, funciona en dos sentidos, tanto para empresas españolas que quieran ir a Francia como viceversa. Compartimos estudios, investigaciones realizadas. Lo que hacemos también es sensibilizar a las startups para que entiendan ese mercado, entiendan ese ecosistema y disfruten de, del, del acompañamiento de Adinberry en Guipúzcoa, por ejemplo, de Silver Valley en Francia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.